Fíjate bien, de esa bomba de gas, el proceso, ellos siguen remodelando en esa planta de gas. Yo se lo dije claro a ellos, donde que pasó, lo que pasó, que hubo el estallido, etal, que se prendió en llama. Nosotros, desde ese mismo momento, le dijimos a ellos, y se lo aleitamos, no trabajen en esa planta de gas, porque los trabajos van a ser perdidos. Si es que una comparación, no hay justicia y no hay ley. Y la ley somos nosotros la licencia social de estos sectores, también las autoridades que han estado todas a favor de estas comunidades. Así, nosotros ahora le llegó una intimación a ellos de medio ambiente, donde le dicen que ellos no pueden reabrir esa planta de gas ni tampoco pueden vender gas. Así es que le hacemos un llamado a los dueños de esa planta de gas, que ya una y vez por todas, que se lleven esa planta de gas de ahí. Ellos hay más terreno hacia adelante de ahí. Que ellos pueden construir esa planta de gas donde no haya ese gran peligro que tiene ahí, porque ya no hay que mencionarlo, hemos mencionado muchísimas veces los peligros que representa. Así es que, ya con esa intimación también que le mandan, le han mandado más eh, cartas para que ellos. No abran esa planta de gas, el gobernador, el medio ambiente aquí y todo lo, eh, el ayuntamiento, los regidores, todos están a favor de nosotros de que esa planta de gas no puede estar ahí. Y ellos son bastante cabezudos porque si dicen que no puede estar, ¿cuál es, eh, eh, ¿cuál es el problema? La comunidad dice que ellos pueden poner ahí una bomba de gasolina y por aquí no hay bomba de gasolina en ningún lado. Y entonces, ¿qué es lo que ellos esperan? Así es que le hacemos llamada a la autoridad competente que nosotros estamos en, en mira de que, y estamos preparados de que si abren esa planta de gas por encima de esta comunidad va no a haber problema.